Dios les bendiga, queridos amigos televidentes. en esta tarde el Señor nos va a bendecir grandemente con un tema muy importante que es la oración, preparación del interior, ¿verdad Dulce? Así es, es maravilloso poder compartirlo y poder transmitirlo a cada uno de ustedes más en estos días que se enfoca tanto, que es día de oración, día sí. de reflexión sabiendo que el mensaje llegará a cada hogar, a cada persona que estará Así es. en sintonía. Así es. Entonces, decimos, bueno, la oración, preparación del interior. Pero esto no suena como un poquito a chino, si no sabemos lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Y me gusta una de estas eh, frases de los santos, que dice, Santa Teresa de Jesús nos dice, Orar es tratar de amistad. Estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. O Entonces sea, hay una clave, un significado que nos está dando Santa Teresa sobre la oración, esa amistad, amistad con Dios. Así es. También a mí me gusta una que dice que cuando oramos es como encontrar la plenitud y que nuestro espíritu se eleva a Dios. Entonces es así, es una relación, es una intimidad, porque no es algo así como, eh, cómo decirte, como que se quede como terreno, sino que es algo tan divino, tan especial, y de una profundidad tan grande, entonces ahí se liga lo que es el sentimiento sí. en la oración. El, el ejemplo más claro que tenemos de oración, bueno, que podemos decir, con nuestros familiares necesitamos comunicarnos, necesitamos desahogarnos, cuando no hay comunicación en una familia hay problemas, ¿verdad, Así Dulce? es, sí. Entonces, orar con Dios es eso, comunicarnos con nuestro papá, con nuestro papito Dios, y desahogarnos, que Él nos escuche. Esa ese es la amistad que debe Que haber. tenemos que tener, sí. La oración, María, no data desde ahora, sino que nosotros podemos ver en la misma palabra como desde el tiempo de Abraham, sí. de, del tiempo de Moisés, cada uno sacaba ese momento de qué de ir a ese encuentro, como, yo digo, eso es, el mismo Moisés, el mismo Abraham, tenía su tienda, sí y él, ese momento que él dedicaba para la oración, yo me imagino que era muy especial para él, que iba a encontrarse con su amado, eh. un encuentro uh -huh. divino, otra frase, es de San Juan de la Cruz, sobre la oración, nos dice, quien huye de la oración, huye de todo lo bueno. O sea, en la oración hay un paquete de regalos, mis queridos hermanos, hermosos para cada uno de nosotros. Así es. El Señor nos bendice grandemente, pero, como decías tú, Dulce, debe haber como esa espontaneidad cuando nos dirijamos a Dios. Muchas veces como que nos quedamos nada más en esas oraciones muy bellas que nos enseñan en la iglesia, pero no, Dios quiere que tú te salgas de esa estructura, que salgan palabras tuyas que broten de tu corazón. Porque es un diálogo. Yo vi una imagen eh, sobre la oración y era una persona, o sea, Dios cargando una persona en sus manos y Él hablando así muy naturalmente y Dios escuchándole, pasándole la mano por la cabeza. Y esa es la idea. Esa es la oración, sí. Y la oración también, nosotros tenemos un modelo, María. Sí que Jesús es un modelo de oración, entonces si uno se pone y mira, en la misma palabra, yo me ponía a pensar con el tema, como te decía, que si nosotros nos ponemos a pensar y miramos como desde antiguo y cómo ellos lo vivieron también, entonces yo digo eso es como un legado, como un legado para nosotros de que también nosotros podemos conseguir esa relación Hermosa con, con nuestro padre Con nuestro creador Que nosotros podamos abrirnos Como tú dices Que sea una conversación Así como a veces uno tiene Un buen amigo Que uno va y se desahoga Entonces tenerlo así A veces nosotros te, Podemos tener el momento María A veces cogemos un librito No es que está mal sí. Cogemos un librito y comenzamos ahí Ya eso fue inspiración De, de aquel otra persona que, que le llegó pero Dios quiere tu inspiración, Así que tú es. te abra lo espiritual, porque dice que tu espíritu se eleva hacia Él. Entonces, si tú consigues eso de que tú te abra, de que tu espíritu haga esa conexión hermosa, es diferente. Cuando decías, Dulce, se tiene esa confianza con el amigo, pero podemos tener confianza con Dios cuando nos sentimos amado, amados. Dios nos ama. Muchas veces creemos que debemos estar perfectos, santos, sin mancha. O sea, que quien ora es una persona que, es, que no tiene ningún tipo de pecado. Y no, Dios te ama así con tu realidad, como estás, y quiere que tú le dirijas una oración espontánea. Y quién sabe, también tu vida va a cambiar y vas a ser más agradable a Él. Pero uno no debe centrarse, porque he escuchado personas Órale tú a Dios que tal vez Él te escucha, uh -huh. a ti también te va a escuchar, porque yo soy hija de Dios igual claro. que tú, entonces uh -huh. como que nos quedamos en eso, y yo, no, no es así. Sí, <risa> sí a mí me han dicho a veces, di que eh, mira Dulce, para que me ayude, eh, le digo yo, yo te ayudo a orar, pero tú, tú también, porque hablar. le digo yo, sí. si tú sabías, mira, si Dios me ama a mí, Él a ti te ama mucho más, sí. mucho más, porque yo digo Mari, también, el Señor, tú, tú estás en el camino, tú conoces de su amor. Y, y eso es como la ovejita. Tú ves, sí. mucha gente se siente así, como esa ovejita que está perdida, que, que tal vez no está haciendo lo correcto, y dice, es que no me ama igual. A mí me han dicho de que no, es que no me va. Pero yo le digo, no, tal vez eh, el Señor te ama más a ti que a mí. Así me y si tú alzas tu oración, el Señor la escuchará. Y la oración tiene mucho poder. Ahora recuerdo cuando Jesús cita el versículo del, de la oración del fariseo y el publicano. ¿Te recuerdas? El fariseo sí. así diciendo, oh no, Dios, que no, no sé es uh -huh. ese publicano. Entonces, Saben que los publicanos recaudadores de impuestos eran vistos como ladrones y los fariseos, wow, que conocían la ley. Entonces él creía porque por su perfección Dios lo estaba escuchando. Y la oración del publicano que dirige a Dios, uh -huh. y me gustaría leerla, que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Así es. Y Dios escuchó, digo, que este bajó, bajó a su casa justificado, y aquel no, dijo Jesús, fue salvado. Ay, sí, sí, que que nosotros somos pecadores, fallamos, como tú decías, así sí. con nuestro defecto, Así el Señor nos ama. Entonces, en la oración, nosotros reconocemos que somos pecadores porque nosotros fallamos sí. con pensamiento, con palabra, con obra. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos, pecadores, que somos imperfectos. ¿Tú ves? Sí. Nosotros no podemos creer perfectos porque nosotros andamos caminando en los caminos, creernos como que tú estás no, un, más, que más superior. No, así no. ¿Tú ves? Nosotros. Tenemos que reconocernos como ese, como él que fue. Ni siquiera, yo a veces cuando llego así a la misa y es, digo, Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti, te fallo. Tal vez a veces tú puedes ayudar a una persona y tú le fallaste ya ahí al Señor. Sí. Y no te diste cuenta, pero fallaste. Otra clave de oración que nos da Jesús es en Mateo 6, 6, dice, Entra a tu aposento, a tu habitación, uh -huh. y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y no es la habitación en sí, ese espacio, sino nuestro interior también. Saber que cuando estamos trabajando, cuando estamos limpiando, cuando están atendiendo a sus hijos, en cualquier momento, cuando estás estudiando, está, puedes dirigirle una oración, una oración a Dios. No es necesariamente, bueno, es importante apartarse a un lugar solitario, pero muchas veces vamos a tener distracciones y, sí. e, y suele ser difícil. Eh, no sé si tú tienes alguna experiencia mm -hmm. dulce Qué bonito que uno, adorar, uno dice, así. María, mira, a veces yo ando caminando por la calle y sí. a mí me han dicho, di que ah, pero tú, tú no miras a nadie. Ahora me dices dices lo mismo. <risas> yo a veces me, me voy así, vale, hablando, no sé. hablando con el Señor. Y como que me da risa a veces que la gente cree como que uno va a aéreo. Privo, pensando aéreo? o pensando en otra cosa. Y yo me río a veces porque yo digo, Cónsale, si supieran que he hablando con el Señor. Sí, claro, a mí me pues. sucede lo mismo muchas Entonces, veces. Entonces digo yo, la gente seguro piensa como que uno bueno se está poniendo Dios. como, o como, digo, a veces yo me río caminando. Digo yo, seguro la gente ve que uno va sonriendo a veces y cree como que por algo, pero es hablando con el Señor. Sí, esa, esa <ríe> conexión. Y como dije, vamos a tener distracciones, pero la paz debe de estar en nuestro interior. Sí. Porque si tenemos esa paz en nuestro interior, nos olvidamos de las distracciones, aunque estén presentes. Así es. Y así podemos ponerle paz a, a, a nuestro este. exterior, así que es muy importante. Otro, en Mateo, en Romanos 8:26, nos dice. No sabemos orar como nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Amén. Sí, sí. Y a veces tenemos como ese tranque, pero ¿cómo me voy a dirigir a Dios tan grande y yo tan pequeño? Oh uh -huh. Dios, ten, o sea, no es ese tipo de palabras rebuscadas, uh -huh. como yo decía, sino esa espontaneidad, papito Dios, te necesito. Y el Espíritu Santo cuando no tenemos tan nada bien. que decir o palabras, como dice Romanos, surgen nos pone esas palabras Y Él interpreta hasta nuestros silencios Porque, señores, Dios lo sabe todo O sea, Así ya es. Dios sabe cuando uno tiene un problema Así es Y, y otra cosa, María Los modelos de oración sí. tuve que nosotros Nada más no es nuestra oración personal También, como tú decías Cuando nos pide a alguien Ven, oh, eh, ora por mí, ayúdame a orar Ahí tenemos la oración de intercesión Y eso es lo mismo que cuando estaba Sodom y Gomorra, que estaban esos problemas, entonces él le decía, si sí, hay 10 justos, eh, que si tú me vas a, eh, si tú puedes hacer. Y el Señor, aunque sea con uno, él escuchó la oración, sí. él escuchó la oración, porque también ve lo veía imposible cuando veía 10. Pero cuando habían tantas personas que estaban como tan des, desviadas, tú sabes, le dijo 10, pero ¿a dónde bajó a uno? Sí. Y como quiere, el Señor escuchó El Señor lo escucha Y como dice el tema Oración, preparación del interior La, la oración produce sus frutos en nuestras Ay, vidas sí. que Hay gente también que dice ¡Ah! ¿Qué tanto orar y orar? Hay que actuar Es verdad, oración y acción van de la mano Pero produce frutos en nosotros A veces yo he tenido momentos en que me he sentido ansiosa o porque tengo dificultades eh, en casa, etcétera. Y, ok, buscamos a veces medios que no son religiosos para uno relajarse, para uno estar en paz o poner una música suave, uh -huh. o etcétera, hacer ejercicio, pero no hay medicina más uh -huh. efectiva que la oración. Exacto. Es esa paz que Dios pone en nuestro corazón, esa seguridad, ese desahogo donde uno puede llorar y expresarse así, transparente como uno es, porque no es con caretas, porque claro. como yo dije, Dios nos conoce. Sí, y es así. Eh, la oración, como tú dices, es nuestra preparación, ¿verdad que sí? Prepara, yo digo, prepara todo, nos prepara para todo a nosotros. Y yo digo, cada cosa que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, entregársela con la confianza y la certeza de que va a pasar lo que el Señor quiere. Y de que tú le diste, mira Señor, yo pongo en tus manos, te entrego esto, el otro. Y ya cuando uno va pasando como la cosa, como que el Señor ha ido trabajando en uno. Y como, aunque las cosas iban a pasar de una manera, el Señor ha intervenido sí. y pasan de otra. Y como Así tú es. dices, es importante tener confianza. La confianza juega un papel muy importante en la oración, claro. porque si nosotros no confiamos, de que no valdría nuestra oración. Pero como tú dices, el espíritu baja en nosotros. Y el espíritu sí sabe. A veces ni nosotros mismos. Pero cuando nosotros no abrimos a la fuerza del espíritu, salen como tú dices, ahí se van toda la careta, todo. Tú expresas no tu es? sentimiento, todo. Y sí. te salen palabras. Dice la palabra también María que cuando nos abrimos al Espíritu, hasta con gemidos o llanto, a veces tú puedes estar llorando y tú estás alzando una oración. Es a veces oración. hay personas que que creen que cuando están llorando, pero con ese llanto, tú estás alzando una oración, entonces un hay, mucho de, hay mucho tipo de oración, sube. Sí. Dándole gracias a Dios, tenemos que ser agradecidos, porque no podemos vivir como si lo que tenemos no fuera un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios, no es solamente orar pidiendo, sino orar dando gracias, dando gracias. y orar se aprende cómo usa, orando. orando. En este momento vamos a ponernos en oración. Vamos a alabar al Señor, Bendito a bendecirlo, eres, Señor. a glorificarlo, a expresarle Alabado su grandeza eres, y darle Señor. gracias por su gracias, gran amor gracias, hacia con nosotros. Gracias, por ese Jesús. por ser papá, por ser mamá sí, con nosotros. Señor, gracias. gracias. Gracias, Gracias, Dios. Señor. Gracias, Bendícenos Señor. grandemente. Bendice, Bendice a las Señor. personas que están viéndonos en este momento. Alabado. Bendícelo, Jesús. protege, Protégelos, Señor. Osana, en estos días, Señor, que muchas personas se desplazan y se van a otros lugares, Señor. Tome el control de las carreteras, Señor. De los lugares, de los vehículos, Señor. Intercede, Jesús para que no pasen tantas cosas. Tú eres el dueño de todo, Señor. Queremos entregarte cada persona, Señor, que saldrá y se moverá de su lugar, de su casa, Señor. Acompáñalo, Señor. Bendice, Señor, cada persona, cada hogar, cada familia, Señor. Y que estos días sean días de reflexión, Señor, Día de preparación para que el sábado, Señor, podamos cada uno de nosotros también ser renovado, ser resucitado, Jesús. Porque sabemos, Señor, que por tu amor, cada vez que conmemoramos estos tiempos, Señor, podemos declararnos libre, podemos declararnos limpio, Señor, estar limpio, estar contigo, Señor. Ayúdanos siempre a caminar junto a ti, Jesús. Oh, bendito eres gracias, Señor, Señor. Gracias. Gracias. gracias, deseamos que tengan gracias, una bendecida Semana Santa, como decías Dulce, de reflexión y de acercarnos más al Señor, Así es. gracias por sintonizarnos gracias.